Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos, eh, bienvenidos a todos a esta sesión de hoy que es de estiramientos. Eh, mucho gusto, mi nombre es Eliana Mallorca, fisioterapeuta, especialista en rehabilitación cardíaca y pulmonar. Y hago parte del equipo de rehabilitación pulmonar de la Fundación Neumológica Colombiana. Eh, como les decía, el día de hoy vamos a tener una sesión de estiramientos, ¿listo? Eh, quería darle la bienvenida a todos nuestros pacientes del programa de rehabilitación pulmonar y en general a toda la comunidad que nos sigue por Facebook. Vamos a esperar unos minuticos a que vayan conectándose más personas y ya, ya iniciamos. Muy bien, María Teresa, me alegra que ya estés lista. Buenos días, Ana y Dalí, Darling. Buenos días. Bueno, chicos, eh, recuerden que los estiramientos normalmente los realizamos o los debemos de realizar antes de iniciar algún ejercicio físico. Recuerden que los estiramientos nos van a ayudar a liberar esa tensión que tenemos en los músculos. No necesariamente solo los tenemos que usar cuando o realizar cuando vamos a hacer alguna actividad física. Si de pronto eh, estamos trabajando y llevamos mucho tiempo en una misma posición, también podemos realizar estos estiramientos y nos van a ayudar a liberar la tensión de los músculos. ¿Listo? En cuanto a realizarlos antes del ejercicio, lo que nos va a ayudar es a preparar el cuerpo para eh, una actividad mayor, ¿listo? Y eh, nos va a disminuir el riesgo de lesiones. Entonces, eh, esa es la idea. El día de hoy vamos a realizar esta clase de estiramientos para que ustedes tengan alguna gran variedad de estiramientos que puedan realizar cuando vayan a realizar alguna actividad física o como les decía, cuando estén trabajando y sientan ya mucha tensión muscular a causa del trabajo. Listo. Recordar igualmente, eh, lo ideal es que pues a esta hora ya ustedes hayan desayunado, más o menos dos horas antes, una hora y media, para que no vayamos a tener ningún malestar. Y pues lo ideal no es hacer ningún ejercicio o alguna actividad en ayunas, ¿listo? Eh, para nuestros pacientes, aquellos que usan soporte de oxígeno, conectarse igualmente a la fuente de oxígeno, como normalmente la están usando, eh, tener al lado su hidratación, los que usan inhaladores o usan algún otro medicamento, eh, aplicárselo antes o tomarse el medicamento antes, si es algún medicamento en pasta o algo así. Listo. Vamos a esperar un poco más. Me gustaría saber de dónde se conectan, si se están conectando de algún... Otro país, de alguna otra ciudad, de donde nos siguen. Buenos días, María Elena, Nubia, Germán. Muy bien. Don Jorge Luz. Perfecto, muy bien. Bienvenidos. Bienvenidos, bienvenidos, Fernando, Jorge. Recuerden, por favor, si nos si nos siguen de otro lado, por favor, dejen de donde nos siguen. Y eh, para la sesión del día de hoy, simplemente vamos a utilizar eh, una estera, así como esta que tengo acá atrás. O si no tienen en el momento una, una cobijita, listo, vamos a realizar algunos estiramientos acostados o en el suelo. Entonces lo ideal es tener algo en que recostarnos para no hacernos daño. Listo, muy bien. Leslie de Bucaramanga, bienvenida. Harry de Sopo, bienvenidos a todos. ¿Listo? Bueno, eh, creo que ya podemos ir iniciando. Eh, los que acabaron de llegar, nuevamente. Mi nombre es Eliana Mallorca, soy fisioterapeuta especialista en rehabilitación cardíaca y pulmonar. Eh, hago parte del grupo de rehabilitación pulmonar de la Fundación Neumológica Colombiana y el día de hoy les voy a guiar una sesión de estiramientos. ¿Listo? Entonces, eh, recordar que vamos a, a realizar pues, una actividad física, entonces lo ideal es tener algún alimento dos horas antes eh, los que usan inhaladores, los que usan algún medicamento por alguna otra patología, lo ideal es que se lo hayan tomado antes para que durante el ejercicio pues ya tengamos el efecto del medicamento y no vaya a ocurrir algo pues que no deba ocurrir con el ejercicio, ¿listo? Recordar también que debemos tener hidratación y vamos a ir iniciando, ¿listo? Entonces, para comenzar. Para comenzar vamos a, vamos a iniciar con un pequeño calentamiento para preparar nuestro cuerpo para los estiramientos, ¿listo? Entonces, esperen un segundo. Listo, entonces vamos a iniciar con el calentamiento, Acá, listo, entonces vamos a iniciar de la cabeza a los pies, listo, entonces vamos a ir de lado, suave, llevando la cabeza a un lado y a otro. Ahora suave, adelante y atrás. Suave, porque al hacer movimientos bruscos de la cabeza, nos podemos marear. Suave, adelante y atrás. Muy bien. Vamos a ir con las manos a los hombros, hacemos círculos, tomamos aire y botamos. Toman, profundo con la nariz y bot. ¿Ves? hacemos círculos. Vamos con las manos al frente, círculos en las muñecas, siempre con el control de la respiración. Listo, tomar aire profundo por la nariz y botar por la boca. Muy bien, doblamos y estiramos codos. doblan y estiran. Muy bien, vamos a pasar a nuestro tronco, vamos a girar a un lado y al otro. Miramos, giramos, giramos. Toma aire profundo por la nariz y bota por la boca. a la cintura, hacemos círculos, círculos, cambiamos de dirección, vamos al otro lado. pierna, vamos a llevar rodillas arriba. Arriba, rodillas. Muy bien, ahora vamos a llevar talones atrás. Llevamos talones atrás si quieren poner las manos atrás para que el talón toque las palmas de las manos. Bien. si sienten alguna inestabilidad se van a sostener de algún lado vamos a llevar una pierna adelante y círculos con el tobillo voy a ponerme de lado acá círculos con el tobillo de un lado y al otro si sienten inestabilidad, se sostienen de algún lado. Bien, cambiamos de pie. Hacemos círculos y círculos. Al otro lado. Listo chicos, muy bien, ese fue nuestro calentamiento, si quieren tomen un poco de agua y ya iniciamos los estiramientos. muy bien, buenos días los que se están conectando apenas, estamos en nuestra sesión de estiramientos, listo, entonces vamos a iniciar con unos estiramientos, en el suelo, ¿listo? Vamos a iniciar, el calentamiento lo iniciamos. El calentamiento lo iniciamos de cabeza a pies, el estiramiento lo vamos a iniciar de pies a cabeza, ¿listo? Entonces vamos a iniciar, Acá. vamos a doblar una pierna. Y vamos a intentar tocarnos la punta de la pierna que tenemos estirada, ¿listo? Vamos a intentar no doblar la rodilla, ¿listo? Cada estiramiento lo vamos a sostener más o menos 15 segundos o 20 segundos que es ideal, ¿listo? Entonces vamos, si quieres con las dos manos, a tocar la la cabeza, sostenemos nos levantamos y cambiamos de pierna. Doblamos la que teníamos estirada, en mi caso era la izquierda, y estiro la derecha. Listo. Nuevamente. Intento llegar a la punta de pierna, sostengo y estiro. estiradas voy a intentar llegar a la punta de mis pies Me levanto suave Muy bien Ahora Voy a poner Nuestra posición Para que este músculo Se pueda estirar Un poco encima del pie. Nos ayudamos yendo un poco para atrás y sostenemos. Cambiamos de pierna. Sentados sobre el calor. Muy bien. Pues, como vamos hasta el momento, necesitan un poco de hidratación, pueden hacerlo. Si necesitan descansar, también lo pueden hacer. Listo. Vamos a hacer un estiramiento acostados. Nos acostamos. Tiramos una pierna. Y vamos a llevar la rodilla al pecho. Tenemos 15 segundos. Tiramos. y ahora vamos a llevar las dos piernas al pecho y sostener. Sí muy bien vamos Y vamos y levanta vamos a poner nuevamente frente Vamos a estirar una pierna, la otra la vamos a pasar por encima. ¿Listo? En nuestro brazo contrario vamos a jalar la pierna. Debemos sentir el estiramiento en toda esta zona. ¿Listo? Nos ayudamos con las manos. Bien, suave, descansamos, cambiamos de pie, por encima y jalamos. tomen un poco de agua, hidrátense Vamos a unir las dos plantas del pie, listo. Muy bien, vamos a tratar de unirlas que queden bien pegaditas. Listo, vamos a estirar estos músculos de acá, de la parte interna de la pierna, ¿listo? Estamos aquí, con nuestros codos, con nuestros brazos. Vamos a llevar abajo las piernas. Y ahí sostenemos. Perfecto. Y ahora vamos a abrir nuevamente nuestras piernas. Vamos a intentar llevar nuestro cuerpo adelante. Lo más adelante que pueda. suave, estiramos nuestras piernas, vamos a cambiar de posición, listo, vamos a llevar una pierna, de adelante, vamos a estirar este músculo que tenemos bien atrás, las rodillas y una la llevamos adelante y estiramos la que tenemos apoyada adelante y estiramos nuestro brazo contrario, por encima a tratar de tocar la punta del pie, eso es para estirar toda esta zona, ¿Listo? No, oh, es Bien, ahora vamos a hacer unos estiramientos de pie listo. Si dejen acomodo, pueden hidratarse un poco. pueden dejar sus mensajes en el chat que ahí los estaremos leyendo listo entonces vamos a abrir un poco las piernas entrelazamos las manos giramos que queden nuestras palmas y vamos a llegar abajo a tocar el suelo tratemos de no doblar nuestras rodillas y llegamos hasta donde nos dé nuestro cuerpo, ¿listo? No doblemos las rodillas. Un suave, ese nos tuvo que salir un poquito más fácil, debido a que ya habíamos estirado toda esta parte mientras estuvimos realizando los estiramientos sentados. Listo, voy a subir ahora sí un poquito más acá, porque los estiramientos son un poquito más de tronco, listo, para que me alcancen a ver bien. un poco las piernas y vamos a llevar nuestra mano al otro lado esta mano sostenemos regresamos suave y cambiamos Muy bien, regresamos suave, perfecto, vamos a entrelazar nuevamente las manos, tiramos la palma, voy a hacerme de lado para que me puedan ver, tiramos adelante y metemos cabeza dentro de los brazos, doblamos un poco las rodillas y sostenemos. Misma posición vamos a ir arriba tratando de tocar el techo estira Muy bien, regresados. perfecto chicos, hidrátense nuevamente. Díganos cómo van, cómo se sienten. Muy bien, lo ideal es hacerlos hasta donde ustedes puedan, lista Igual recuerden que la flexibilidad es algo que vamos perdiendo con el tiempo. Entonces por eso lo ideal también es trabajar un poquito eso porque lo dejamos de lado. Nosotros cuando nacemos somos muy flexibles, si ustedes ponen a un bebé... Eh, Perfectamente se puede llevar una pierna hasta la cabeza y súper bien, ¿cierto? Pero en, estos, en este momento pues ya para nosotros no es tan fácil, pero es justamente por eso, porque no la seguimos trabajando, entonces vamos perdiendo flexibilidad con el pasar de los años. Entonces lo ideal es ganar un poquito de flexibilidad para eliminar toda esa tensión de los músculos. ¿Listo? Entonces vamos a continuar, acá, entonces seguimos con brazos, primero acá, vamos a llevar la palma adelante, ¿listo? Con la otra mano vamos a empujar un poco atrás, no se olviden del dedo corto, ¿listo? Mucha gente hace esto, pero debemos estirar todo. El dedo gordo también estira. Codo bien estirado y ahí sosperemos. Muy bien. Suavemente vamos a cambiar de mano, palma mirando adelante, incluyo el dedo gordito, todo bien estirado y estiramos. Muy bien. Eso es. Ahí estiramos todos los músculos de esta parte. Ahora vamos a los de adelante. ¿Listo? Entonces, dorso de la mano y igual. Llevamos hacia nuestro cuerpo. Sostenemos. Cambiamos, todo de la mano y llevamos hacia nuestro cuerpo. la otra mano vamos a llevar un poco más atrás, listo, o al lado, vamos a sentir el estiramiento en esta zona. ¡Gracias! bien. ¿Cómo vamos? Hidrátense. Muy bien chicos, todos estamos bien hasta el momento, según lo que vean, listo, ahora vamos a ir con las zona sepical de la cabeza, listo, vamos a empezar, vamos a tratar de llevar, no de oreja a oreja, sino girar, listo, debemos de sentir la tensión en este músculo, listo, y podemos ayudar un poco de la mano, Dejamos el tronco derecho, no movemos los hombros ni el tronco. Solo pues giramos la cabeza y nos ayudamos un poco con la mano a que llegue bien de lado. Bien, regresamos y cambiamos. Al otro lado. Acá debemos sentir la tensión, listo. Bien, regresamos suave. Ahora sí, vamos a llevar nuestra oreja al hombro. Y nos vamos a ayudar llevando la mano al lado contrario y llevamos hacia abajo. Sostenemos ahí 15 segundos. Esta mano la dejamos ahí en reposo. suave, y ahora vamos a llevar nuestro mentón al pecho, listo, vamos a poner las manos detrás de la cabeza, vamos a tratar de llevar los codos al frente y el mentón al pecho, listo, Muy bien, suave, descansamos la cabeza y la vamos a llevar atrás, lo más atrás que podamos, manos relajadas, sostenemos. suave, muy bien, eso es chicos, hidrátense nuevamente, muy bien, Perfecto chicos, ahora les voy a mostrar algunas variaciones de los estiramientos que hicimos acostados. ¿Listo? De pronto para cuando los puedan hacer en el trabajo, tengan que hacerlos en el trabajo, los puedan realizar igualmente pues porque en el trabajo muy posiblemente no nos vamos a poder tirar en el suelo, ¿cierto? Entonces, para estirar estos músculos de acá atrás un segundo. Entonces vamos a hacer una pequeña variación. ¿Listo? Entonces, simplemente vamos a llevar una pierna adelante. La pierna que vamos a dejar atrás, el talón no debe de levantarse, ¿listo? Calón bien pegado al suelo. Y la pierna que tenemos adelante, vamos a doblar la rodilla. Van a sentir cómo estiramos todos estos músculos. Y ahí ya tenemos igualmente 15 segundos. Nos levantamos y cambiamos de pierna. Recuerden, el talón que queda atrás no se levanta. Listo. Y doblamos rodilla adelante. Espalda bien derecha. Nos vamos hacia adelante. podemos hacer de pie. Entonces abrimos nuestras piernas y vamos a ir hacia la punta de un pie. Tenemos, tratamos de no doblar la rodilla. Eso es. Regresamos suave y cambiamos. Regresamos suave Muy bien Para estirar estos músculos Que fue lo que hicimos sentados Que nos abrimos para este, vamos a poner los pies mirando al frente, tratamos de abrir las piernas lo más que podamos y vamos a doblar la rodilla de un lado. La rodilla queda estirada con la punta del pie mirando al frente. Sostenemos. Sostenemos. Enviamos. y regresar. Muy bien, chicos. Muy bien. Eh, eso fue. Hidrátense. Eh, esa fue nuestra sesión de hoy de estiramientos. Espero les haya gustado. Hayan aprendido algunos estiramientos y pues traten de realizarlos en su vida cotidiana, ¿listo? Vayan a hacer o no alguna actividad física, porque como les dije, los estiramientos pues nos van a ayudar a eh, quitar toda esa tensión de los músculos, ¿listo? Y nos vamos a sentir más relajados, más livianos, de tanto los que hicieron la clase completa conmigo, en este momento se sienten más relajados, ¿listo? Eh, quería recordarles, por favor, se suscriban a nuestras, a nuestras redes sociales, en este caso en Facebook, para que les puedan llegar las noticias de todas las actividades que vamos a seguir realizando. ¿Listo? Recuerden que eh, esta sesión del día de hoy y todas las que se han venido realizando van a quedar subidas también en nuestro canal de YouTube para que también se suscriban y estén pendientes a él. Ahí pueden encontrar nuevamente este video por si de pronto algún día quieren recordar cómo se realizan los estiramientos, ¿listo? O variarlos, ahí los pueden encontrar. Eh... Como les decía entonces, eh, si se suscriben, pues les estará llegando la noticia de nuestra siguiente sesión. Y listo, eso fue todo por el día de hoy. Espero les haya gustado mucho y nos estaremos viendo por estos lados, por nuestros, nuestras redes sociales. Listo, que estén muy bien y hasta luego.